por si tomaste mucho no hay ningún problema ya están incluidos La cosa está así La entrada cuesta 24 euros 24 euros Eso cuesta la entrada Ahora Nos ofrecieron un paquete Un paquete llenes Un paquete amigo Un paquete combo Que te incluye una tarjeta a tu nombre Aquí está la tarjeta está tu nombre en la tarjeta Tarjeta madridista Te incluye un certificado de descuento del 40% Para que ahorita que vamos a ir a comer ahí Y 20% de descuento en el bar Después te incluye las entradas al tour te incluye también una bufanda. Esta bufanda, ojo, esta bufanda no la encuentras en ningún lado. Esta no se vende en ningún lado más que aquí. Dice madridista. Es la de, de fan de madridista. Porque las dadidas las encuentras en todo el mundo. Pero lo interesante de esta bufanda es que solo la encuentras aquí. Eso nos dijeron. Yo no la he visto. Yo he estado viendo las tiendas dadidas y esta no la he visto. Entonces eso nos dijeron. Y por último también trae un certificado o algo así con una trae foto esto. autografiada de todos los jugadores ahí viene la madre y nos va a enseñar ahí, ahí están está? ahí están Ronaldo ahí está la foto, la foto autografiada de Rolando y de este de Gareth Bale trae estos dos nada más Sí. Ah, que trae un librito. Y trae un librito. Es como el kit de bienvenida. Es como el kit de bienvenida. Y otra cosa también, que ya tenemos acceso directo aquí. Si no, tendríamos que entrar por la puerta 7. Entonces, ya ahorita vamos a entrar directo al Tour del Bernabeu y ya les vamos contando. Entonces, esa es la entrada. Ah, y el chistecito costó 50, 50 euros. O sea, de 27 a 50 euros. De 24, a, ajá, de 27, 24 a, a 50 euros. Te incluye todo este kit. Y pues no lo puedo nos embarcaron con este kit Pero bueno, creo que está, está interesante Vamos a ver Pero qué tal. Um, igual vale la pena si por los 15 euros Sí, y sea, si realmente esto no lo encuentras en ningún carita. lado Pues la verdad es que sí, sí es un, un, buen, un buen souvenir Porque esto no lo encuentras en, en ningún lado do final. de, de muchas ganas también ¿no? a mí me encanta no sentir eh, esa adrenalina ¿no? tomaste mucho, no hay ningún problema ya están incluidos Claro, exactamente. Y luego, después de Y esta es la área de los visitantes, el equipo visitante. Y parece que con esto concluye el tour. ¿Dos? Hola, hoy estamos en el Santiago Bernabéu, aquí en Madrid. Venimos a la casa del Real Madrid, eh, campeones este, de la Copa del Mundo, Copa Europea. <risa> este, y bueno, les vamos a enseñar lo que hay aquí para ver. El tour está padre. Vale, sí, nos costó a nosotros 50 euros porque compramos como un paquete que te incluía la, una bufanda padre y esta bufanda solamente te la dan con este paquete dice madridista no la venden de ningún otro lado según ellos <risas> esperemos que no eh, y bueno el tour está bien padre porque empieza eh, de desde arriba y vas bajando y vas bajando hasta acá, hasta la nivel cancha eh, Los son fans del de, de equipo del Real Madrid vengan y si no también yo no soy tan fan pero está bien padre que no mucho de fútbol está eh, muy interactivo unas pantallas muy muy muy, muy este, grandes y que la definición y todo, está muy padre tour se lo recomendamos ya llevamos casi dos horas eh, y no, no, no hemos sentido aburrido ni nada eh, y bueno, qué más decir si no eh, quieres comprar lista, el paquete vale 24, 27 24 euros Ajá, solamente si sí, en el entrada, paquete, entrada ya eh, y bueno, vean, esto está enorme, pero todavía creo que está más grande el estadio Azteca, que es mucho más grande que, que este estadio. Está muy, muy padre. Y pues aquí juegan los campeones, se pasan al área de vestidores, eh, aquí donde se sientan los jugadores antes de salir al partido, eh, todo, la verdad que está bastante bien. Y eso sí hace mucho calor, pero aquí nos estamos refrescando. Eh, pues vengan, vengan y conozcan toda la, la historia del de Real Madrid. Bye.